Yeah yo, you better Yeah you yo, Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video el día de hoy. Los voy a invitar. Qué pena la bulla. estamos al lado de la avenida, al lado de la avenida. Y como me ven, estaba en una reunión de trabajo, pero me invitaron a un lugar súper especial. Y estoy aquí con mi amigo David. Papi, en español. un video en español. No. Hablo inglés. mi audiencia de Señores, ya estamos dentro del sitio. Ya ven que hay luz, ya no hay tanta oscuridad como estamos ahora y les voy a empezar a mostrar el primer carro que vamos a hacer. Señores, el día de hoy vamos a hablar sobre la Lamborghini Urus. Miren esta belleza, color blanco. Ahí David está tomando los videos para los reels, mientras que yo les muestro este. No, miren. Y lo bonito de venir aquí, pues, Miami Luxury Cards es que no solamente está esta, sino, pum, la pueden escoger también roja. Ah. Miren, no, es que miren, miren estas nalguitas, miren... cómo se siente, cómo se siente la calidad de este tipo de carros y miren cómo se, re, se repite el patrón para los que no sabían, Lamborghini tiene este patrón es un, es un patrón que se repite en todas sus camionetas y miren, lo tienen aquí lo tienen dentro de todo el carro vuelve y se repite, vuelve y se repite ¿Qué opinas David? I think this car is awesome. David, la gente me habla español aquí, no me habla inglés they gotta learn. Toda la ventaja que tienen estos carros? Yo siempre le he dicho a la gente Es como, si tú te vas a pasar a vivir con alguien O te vas a comprar un carro Lo primero que tienes que hacer es como probar Mirar a ver cómo te va con esa persona Lo mismo con los carros Tienes que probar a ver qué carro es el que realmente te gusta Y si quieres comprar un carro de lujo Creo que lo primero que deberías hacer siempre es alquilarlo Esa es mi percepción Bueno, les voy a empezar a contar un poquito como los detalles Miren, alcantara, cuero y miren, los botones sí, pues son plásticos Pero se ven muy bien terminados Esta parte plástica todo lo que son los hilos, pues combinan con el color, pero se siente súper bien terminado. Puedes setear tu asiento, la parte del Lamborghini, aquí del detalle plástico, y después viene este cuero delicioso que los que han estado en Lamborghini saben que se siente, y todos los detalles en negro interior negro y alcantara. Miren, qué delicia. ya lo vieron, ¡Bum! vamos a meternos aquí todo de cuero el detalle del Lamborghini, delicioso, ya está prendido aquí nos está indicando que el capó está abierto, que la puerta está abierta y todo el centro es media center aquí los diferentes modos de manejo, el encendido, el parking bueno, para tener tus vasitos vamos a ver, vamos aquí a ver qué pasa todo es digital, esta parte vamos, Vehicle information, te da información de las llantas, los asientos, el air conditioning, bueno, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo lo que quieras. Y aquí puedes también setear tu musiquita, puedes también setear celular, bueno, el sistema de navegación, absolutamente todo, absolutamente todo, vamos a la casita. Y aquí en la parte del medio tiene otra pantalla que también, miren, podemos poner, por ejemplo, aquí podemos poner la temperatura que queramos, más frío, más caliente. Detalle, detalle, el carro es que pueden hacer esto. Les va a entrar solecito, pero no se va el aire acondicionado. Y aquí pues, lo cerramos del todo. Bye. En la parte de atrás miren esos stops, qué tal ahí el viejo David acaba de prender el carro y wow. Oh, bodega espaciosa, señores, bodega espaciosa. Y miren, uh, miren cómo salen esos stops acá. Esos detalles, wow. Señores, la bodega es espaciosa y no es de alcantara. <risa> Ah, pero este pedazo sí es de Uy, uh, Qué delicia, qué delicia. Bueno, yo sé que muchos hacen esto, pero siempre lo he querido hacer y más con un carro lujo hay que hacerlo. Tenemos una Lamborghini Urus aquí. Señores, hay que hacerlo. La prueba de la bodega. David, por favor nos vemos. ¿Sí quepo o no quepo. A veces. Ya, yeah, me. Quepo o no quepo. Let's see, let's see. Rey quepo. Ya puedes cerrar. ¿Cómo abrir? Hay un botoncito debajo, ¿no? <risa> Chao. Si sí, cabemos, menos mal David encontró el botón. ¿Tiene o no tiene llanta de repuesto? Yes. Claro que no la tiene. Ups. ¿O será que la tiene por debajo? Bueno, no encontramos llanta de repuesto. <risa> Cerramos, picamos ahí y ella uh, automáticamente baja. Señores, señores, terminamos el video el día de hoy. Miren, ¿qué tal les pareció esta Lamborghini? A mí me parece que es un carro de locos. Tiene una cámara aquí frontal de locos, tiene una cámara trasera de locos. Tiene buen espacio en la bodega además. ¿Quieren despelucar? Esa es la camioneta para ustedes. ¿Quieren andar rápido sin preocuparse por raspar el carro en el piso, en las subidas, en las bajadas? Este es el carro para ustedes y además es un Lamborghini ¿Qué tal? ¿Se animan a comprarlo? ¿Ustedes qué dicen?